No pensaba en hacer esto, por ahora es así El tiempo te cura herida, yo ya descubrí que sí Y la mente nunca olvida lo que yo sentía por ti Me pongo melancólico, esto se me hace extraño Estado depresivo con un lápiz en la mano Escribo mis sucesos, solo se van desplazando Siento una mala vibra que de lejos estoy notando Siempre nos aferramos a lo que nos hace daño Me mire en el espejo, mi vida llena de engaños Quiero estar bien conmigo, mi propósito del año Alejarme de lo malo, lo hago por mi bienestar Escribiendo letras crudas, déjenme de molestar Me robaron sentimientos, eso pasa al expresar Lo que sientes por personas malas, todo va a acabar Y no acabé de demostrar Sentimientos que eran buenos que cualquiera me dirá No te alejes amor mío, solo te quieren usar Y de un día para el otro la mano te soltará No confío ni en mi sombra porque me estiras la mano No confío en desconocidos que me dicen siempre hermano Los leales van conmigo, yo los cuento con la mano Si te vas que sea verdad y no lo hagas en vano Las vecinas de mi barrio le llaman Marranos, me refiero a los pendejos, disten arriba las manos, no soportan la presencia de la clique o mis hermanos, se alborotan las pendejas cuando nos alcoholizamos, pero eso es normal, si me cambio de ciudad, si me salgo de país, todo va a seguir igual, por lo tanto yo disfruto, hay bendita soledad, me acompaña a todas partes, nunca me ha de abandonar, hoy solo tengo un micrófono y todo le voy a contar, en las noches... Me cure este malestar con problemas en la chompa Pero trato de sanar Para así seguir tranquilo Con una vida normal Con audífonos a todo Para empezar a soldar, Rimas mentadas de amadre No se vaya a molestar Mi lenguaje es obsceno Y no lo voy a cambiar Si cambio va a ser de letra Pero de estilo jamás